¡Yo siento que todos me odian, Doc! no sabes por qué? ¡Hola, Yumi! ¿Qué tal te va, Chillo? ¡Buenos días, Julie. ¿No tal y verdad? ¡Takuya! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Ay, Erika! ¿Me das un poquito de petróleo? Eh, no tengo mi idea, Doc. Nadie se da cuenta, que en realidad yo no soy una isla tropical. Nadie se acuerda que no tengo hoy mis hijos, que tengo a y hey, como hijos, y a Takuya con mi esposo. Nadie se acuerda que estoy bajo amenaza terrorista. Si ¿Sí te atacan, vos te puedes defender con tu ejército, y tiene tu emoción para huir en caso de que te ataquen. You're on a Tell me. Kick the body. Kick the body. Kick the body. Kick the body. <laughs> ABS Moodle Dollar. Kick the body. Kick the body. <laughs>